En septiembre de 2017, estrenamos nueva página web de la BOC. Ahora la queremos mejorar, teniendo en cuenta vuestra opinión, para que se adapte lo más posible a vuestras necesidades. ¿Nos echáis una mano? Solo tenéis que rellenar esta mini encuesta escaneando el siguiente QR o desde la página web de la BOC, Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por vuestra colaboración.